Eh, tenemos grandes madres, mujeres que distinguen a nuestro pueblo y que hoy tengo el honor de que me acompañen en este gran reconocimiento. Pero quería compartir con ustedes, cuando les hice la invitación les llamen una héroe o heroína llamada Mamá. Cogí, escogí ese tema porque quiero leerles un poquito lo que significa lo que es el héroe y heroína. El diccionario define a un héroe o un, un héroe o una heroína como una persona que en la opinión de otro tiene logros especiales, habilidades y cualidades personales y se le considera un modelo a seguir o ideal. Las héroes son excelentes personas que hacen grandes hazañas y no esperan un premio o incluso un agradecimiento. Arriesgarían todo solo para salvar a alguien más. No, no les importa lo que pase a ellos, ni, ni les importa lo que les pueda pasar hasta ellos mismos. Los héroes solo quieren salvar o ayudar a otros. Pueden hacer cosas inesperadas e increíbles. Cuando la mayoría de la gente piensa en un héroe, Piensa en personas como los bomberos, la policía, celebridades, atletas profesionales, veteranos y personas que trabajan hasta en el ejército, ¿verdad? Que esa es la más común que nos viene en la mente. Y sí, todos son grandes personas que hacen grandes cosas, pero que hay de los héroes silenciosos, aquellos que normalmente pasan desapercibidos para más personas. Eso lo escribió una niña de su madre y así definió a su madre como héroe y como les dije una explicación y una definición sumamente adecuada para lo que hoy queremos reconocer para mí el día de las madres tiene un significado sumamente especial por todo lo que les dije anteriormente y haberlas traído aquí me llena de gran honor que hayan llegado a esta convocatoria sé que fue ¿verdad?, última hora como quien dice, ¿verdad? La, la... Porque quería que fuera sorpresa. Quería que vinieran y, y, y compartieran la experiencia de estar aquí en la Cámara de Representantes.